Solicitudes de algunos uh, deseos que tienen la gente en Estados Unidos. Yo recuerdo que cuando el problema de, del matrimonio gay, ellos ponían una casilla, además de usted votar por los candidatos a senadores, diputados, etcétera, le colocaron una que decía, ¿Desea usted que se legalice el matrimonio gay? O también recuerdo que creo que en esta también se colocó, desea usted que el aborto sea legalizado, o sea que en la boleta, idea esta que me gustaría que aquí se pueda implementar para aprovechar eh, lo costoso que es una encuesta eh, de múltiples, de millones de personas decidiendo una situación. Por eso es que sale colocado aquí que los puertorriqueños en las elecciones colocaron una frasecita votando que si, que si veían bien que Puerto Rico se convirtiera en el estado número 52 eh, ahora en las elecciones y votan a favor de ser un estado de Estados Unidos, 52.34%, o sea, que ganó la posición de que muchos puertorriqueños desean que Puerto Rico se convierta en el estado 52.34. Sin ofender a los puertorriqueños, les voy a explicar por qué esto resulta una vergüenza. De que los puertorriqueños deseen convertirse, perder la nacionalidad de puertorriqueños, de ser una, un país independiente y gratuitamente decidir querer ser el Estado 52 o 53 de Estados Unidos para que Estados Unidos le dé todos los recursos materiales, además de lo que le ha dado. Porque es una vergüenza? Porque en la historia de Puerto Rico hay demasiado personaje que sacrificaron su vida hasta un atentado de un acto de terrorismo hicieron los puertorriqueños en Estados Unidos, para llamar a la atención sobre su independencia en los años 50 y pico. Ahí está inclusive del siglo XVIII, del siglo XIX, nada más y nada menos que Eugenio María de Hostos, que murió aquí precisamente porque dentro de su deseo estaba que Puerto Rico se mantuviera siendo un Estado independiente. Desde 1852 ya Estados Unidos estaba manipulando a Puerto Rico y en los años 52 eh, lo convierte en una cosa rarísima, en un estado libre y asociado y después de la revolución cubana, después de la revolución cubana que gana Fidel Castro, Estados Unidos toma a Puerto Rico como un modelo, como un modelo para combatir a Cuba queriéndole decir al mundo es mejor el capitalismo que el comunismo y por eso comienzan a desarrollar en el 1960 o 59 a, eh, colocar varias industrias, dándole facilidades a los norteamericanos para que se instalaran en Puerto Rico. Y por eso Puerto Rico se convierte eh, en un país que llamaba, siempre llamó mucho a la atención a los dominicanos por el crecimiento económico, pero era con el objetivo, con el fin de convertirlo en una vitrina es una vitrina que compitiera con el comunismo cubano. Y comenzaron inclusive a crear muchas leyes a favor del puertorriqueño. Entre las cosas está que el puertorriqueño le entregan un pasaporte norteamericano, donde el puertorriqueño tenía acceso a viajar a Estados Unidos como realmente como un norteamericano. Inclusive, muchas de las leyes de protección al, al ciudadano norteamericano, en los puertorriqueños se le hacía hasta más fácil. Una mujer paría, primero el muchacho eh, nacionalizado eh, americano, e inmediatamente esa mujer se divorciaba, y ahí le llegaban una serie de cupones de ayuda, y de ahí es que las puertorriqueñas comenzaron a preñarse para que Estados Unidos le cubriera los gastos y a muchas de ellas hasta le pagaban los apartamentos. Entonces comenzaron a hacer ese tipo de apoyo de esa entrega económica a Puerto Rico de forma tal que el puertorriqueño comenzó a inclinarse y hasta descuidarse por el, el apoyo que material, económicamente, le daba Estados Unidos a muchos puertorriqueños. Como siempre, hay puertorriqueños con dignidad, puertorriqueños que se respetan. Un, eh, el aeropuerto de, de Puerto Rico, eh, mor, eh, me recuerdo ahorita, que era muy amigo de Juan Bosch, que si Chano, mi hermano, se recuerda el nombre de, del aeropuerto de Puerto Rico, Eso fue un, un puertorriqueño con dignidad que defendió hasta lo último eh, la naturaleza de ser independiente, Murió Mañín, bueno, ahorita me recuerdo. Mario, eh, ese, ese puertorriqueño merece respeto, pero hay muchos, puertorriqueños, que fueron eh, dejándose envolver de la dádiva, de la ayuda, del regalo, de la humillación que hacía Estados Unidos. Pero Estados Unidos, en una isla que tiene quizá el tamaño de Tenares, en Puerto Rico, la, la isla de Vieque, ellos la fueron condicionando y ahí montaron una base militar, base militar esta que jugaba su papel importante para la amenaza a Cuba esa base militar de Becker le representaba a ellos cualquier aterrizaje rápido de un ataque que quisieran hacerle a Cuba pues ahí en Becker había una base militar y donde se entrenaba para mil cosas hasta para cosas feas eh, como la CIA así trabucada eh.